En marzo, comienzan los nuevos episodios de Slam Dunk. Nuevas jugadas, nuevos desafíos y la definición del campeonato en los más entretenidos capítulos que marzo trae para ti. No puedes faltar a los mejores encuentros de tu equipo favorito, porque en los grandes estrenos de marzo... ¡Adelante! Slam Dunk. Chilevisión lo tiene.